Hoy les voy a hablar todo acerca de mí. Este es mi primer video. Y les voy a contar que mi nombre es Paola. Tengo 7 años de edad. Mi familia está conformada por mi mamá, Angélica, mi papá, Juan Carlos, mi hermana Jimena y yo. Mi color favorito es el rosado. Mi favorito es La LOL, mi libro favorito es La Cenicienta y mi película favorita es La Bella Durmiente. Gracias.